Hemos llegado al sexto capítulo y hemos visto muchas cosas. Desde cómo hacer regresiones lineales simples hasta algoritmos que identifican imágenes. También hemos visto cómo los algoritmos de recomendación tienen sesgos incorporados. Hemos visto cómo identificar gatitos. O cómo los gobiernos y los políticos utilizan estos algoritmos para transmitir ideas específicas. Pero todavía tenemos mucho para ver. El mundo de la inteligencia artificial es muy grande, tal como nuestro mundo. De datos, algoritmos y otros cuentos es el canal donde hablaremos sobre inteligencia artificial, tecnología y sociedad. Trataremos los casos más recientes y los usos más curiosos de estas las tecnologías. Si te interesa conocer un poco más sobre estos temas, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario sobre lo que te gustaría que hablemos en los próximos capítulos. Vamos a hablar hoy con Diego, es nuestro súper invitado, eh, geógrafo y que nos va a introducir un poco a las problemáticas o a los eh, conceptos eh, de inteligencia artificial aplicados a problemas de espacio, problemas de de, ¿no? de la geografía y bueno eh, hoy hablaremos por ahí eh, un tema específico pero por otra ocasión también expandiremos un poco a diferentes utilidades eh, bueno bienvenido Diego al, al programa gracias por estar acá Hola chicos, muchas gracias por invitarme. Eh, sí, hoy vamos a hablar un poco de, de, de algoritmos, de inteligencia artificial, de cómo estos algoritmos eh, impactan la geografía, cómo estos algoritmos eh, nos ayudan a entender un poco mejor la relación con el espacio, cómo nos movemos en, de un espacio al otro y cómo también podemos tratar de, de cambiar esa forma en que nos relacionamos o hacer cierta trampita. Sí, estoy desde el, desde el otro lado del charco, estoy en Bogotá, en Colombia, eh, se nota un poco la diferencia en la luz, aquí estoy disfrutando una, una tarde un poco soleada de, de Bogotá, no es muy común, pero, pero sí, muy contento de, de, de estar con ustedes hoy hablando de estos temas. Bueno, muchas gracias, yo entonces... ¿Qué nos venís a contar ben? Bueno, hoy? Bueno, hoy les voy a contar eh, de uno de estos algoritmos muy viejos, muy, por decirlo así, tradicionales, pero muy robustos a la vez que permiten calcular las rutas más cortas. Eh, este algoritmo se llama eh, el algoritmo de Dijkstra y es un algoritmo que se basa en geometría, en principios muy básicos de la geometría, de cómo un punto se conecta con otro punto y como una línea recta se representa como la distancia más corta. Y como un arreglo de muchas líneas eh, conectadas la una con la otra, se asimilan a las redes, a las redes que usamos en todo momento. Las redes de transporte, las calles, mm -hmm. las redes de internet, las redes de comunicaciones. Y como ese problema de ingeniería se vino optimizando y se usó pues para múltiples cosas, tanto que cualquier persona que conduzca o que termine eh, caminando sobre una ciudad o en una ciudad muchas veces va a estar usando este algoritmo casi sin saberlo. Claro, por ejemplo, ¿en qué, por ejemplo ¿no? ¿en qué aplicaciones es común que la gente lo vea? Eh, la más común diría yo que es en Google Maps, es la que popularizó ahora todo el mundo que si quiere ir a, a la tienda de la esquina o quiere ir a, al mall de la esquina va a buscar cuál es la ruta más rápida peor si lo hace eh, conduciendo un auto allí es casi que mandatorio que alguien que conduzca tenga su móvil a un lado o que el sistema de entretenimiento de su móvil lo tenga y se toca dos veces la pantalla y se debe ir por esta calle y girar en esta esquina y ahí es donde más se usa ese algoritmo total yo creo que la sociedad con el afán de, de optimizar tiempo y hacer todo de la forma más rápida siempre está buscando esa, ese, esos consejos de cómo hacer mejor las cosas. Y se tiene la presunción de que para ir del punto A al punto B gastar el menor tiempo posible, el menor combustible posible o caminar lo menos posible por ir en la misma vía de, de, de los afanes, los afanes que traen. Esta vida moderna o en particular la vida en la ciudad, siempre estamos al límite del tiempo y tenemos que optimizar todo, todo en todo momento. Y también porque está en el móvil y está popularizado y está como metido ya ahora en todas nuestras eh, actividades, no siempre eh, queremos eh, pensar o explorar la ciudad, simplemente queremos llegar al punto A lo más rápido posible y comunicárselo a otro ¿Y qué problemas puede traer este afán de ir de un lado al otro lo más rápido posible? Yo creo que el principal problema, como todo en tecnología, es delegar la decisión. ¿no? Si yo le digo al algoritmo, al móvil, al programa que eh, quiero ir del punto A al punto B y mi único criterio para tomar la decisión es la ruta más corta, eh, yo estoy siendo vulnerable. Porque si esa ruta es calculada con un criterio, que no es el que yo comparto, que me estaba llevando por un lugar en el que yo definitivamente no iría si fuera mi decisión propia, estoy cayendo en, en, algún, en cierta forma <coughs> en una manipulación. Caso puntual, si quiero ir de una ciudad a la otra y por una razón comercial eh, el algoritmo calcula que es mejor que yo pase por frente de un mall o por frente de una tienda para ver su publicidad o para inducirme a comprar, así sea una ruta más corta o más linda o, o, o lo que sea, yo estoy sufriendo esa, esa ilusión. Entonces, yo creo que una forma de no caer en esa tentación es ser un poco crítico y usar esto como referencia. También el criterio personal implica eh, que yo pueda decidir. Y así no quiera decidir, también abrirse un poco a, a posibilidades. ¿no? Pues no está mal salir una tarde perderse por allí en, en algún sitio y descubrir lugares, lugares nuevos. Sí, total eh, Aprovechar un poco la ciudad, ¿no? Ahora que, sí. que estamos bastante encerrados. Y, <risa> y nosotros eh, en uno de los capítulos, eh, uno de los programas anteriores, hablamos un poco de los sistemas de recomendación, ¿no? Y, y los sesgos que, pues bueno, hablamos de YouTube, hablamos de Airbnb, el programa, los sesgos que tiene en eh, temas de recomendación, eh, este tipo de algoritmos, eh, el GPS, GPS y, y los mapas eh, que, que digamos, te sugieran rutas también son una forma de recomendación, ¿no? eh, y que sí. también tienen sus, sus peligros o sus eh, consecuencias, digamos. Eh, sí, así es, así es. Eh, peligros, por, empezando por el mismo hecho del tamaño de la pantalla. ¿no? Un mapa es una representación de la realidad. Y esa representación depende de la interpretación de alguien. Y si ese alguien no es un alguien, eh, ser humano, sino es un algoritmo, va a introducir esos criterios allí. Entonces, si yo estoy eh, buscando ir del punto A al punto B y defino mis criterios, ¿eh? en teoría, este algoritmo del que hablamos al inicio, lo que hace es de usar pesos, es decir, un peso mío es la distancia, quiero ir la más corta. Si voy a pie, quisiera no ir por colinas, evitar las colinas. Si voy en, una, en un auto, tal vez quisiera evitar peajes o evitar alguna zona donde tenga que pagar por, por congestión o, o una zona donde haya una cámara, digamos, de seguridad porque quiero evitar eh, te, recibir una multa o alguna de estas. Si esos criterios eh, son parte de mi decisión, pero el algoritmo no los toma, eh, esa, esa decisión o esa sugerencia que estoy recibiendo Puede que sea la que, la que no necesite o una que me esté desviando. Que, por ejemplo, está ese, ese caso, ¿no? Ejemplo, que cuando a veces pasas por lugares, te, te dice que es inseguro o te sugiere otra ruta por, por, para esquivar ciertas zonas que, que digamos, sí, que, que no son deseables por ahí, eh, por ciertas poblaciones, ¿no? Hay varias de esas y esto depende mucho de la ciudad en la que estés, ¿no? Eh, es... Bien sabido que, de nuevo, los criterios y las masas definen por dónde caminar, pero hay zonas en las que es preferible no ir y, y tal vez cierta manipulación. Bueno, en el caso de Latinoamérica hay casos muy, muy comunes en donde en algunos barrios, en algunas calles, se sabe que hay bandas y un auto que pase por allí puede ser rodeado de personas y allí puede que eh, por cierta casualidad roben a estas personas o te roben el auto o algunas de estas eh, eso, eso puede tener implicaciones ¿no? hay otros casos en los que si bien el algoritmo puede que esté bien, la información de referencia puede que esté mal y te diga, gira a la derecha cuando no hay ningún camino y yo creo que eso nos ha pasado a varios dice, eh, en 500 metros gira a la derecha y no existe ningún camino o es un camino que no se debe transitar ya sea por seguridad, ya sea por la especificación, el ancho de la carretera o esto. Entonces, allí, de nuevo, mi punto es que hay que ser un poco precavidos, hay que ser eh, críticos a la hora de, de, de usar estas herramientas y también usar un poco de sentido común, no depender totalmente de, de, de, de, de la herramienta o del algoritmo. Claro, un, un tema que siempre abordamos es el tema de cómo estos algoritmos son nutridos por ciertos datos, ¿no? Y a veces pasa, como vos decís, que un mapa no está actualizado porque las empresas puede ser que lo actualicen cada cierto tiempo o utilizan otro tipo de datos eh, que no prevén por ahí cierta especificidad en, en el tipo de caminos o, o si hay obras, ¿no? De repente hay una obra y tu mapa no, no lo sabe y te empieza a mandar por lugares y uno se pierde. Sí, hay varios casos de estos, ¿no? Uno que te lleve a un camino eh, muerto. Esto a, hace muchos años, cuando estos mapas empezaron a ser populares, muchas veces muchos conductores llegaban a caminos muertos. Que decías, me vas a seguir dos kilómetros por acá y resulta que el camino existía tal vez en un mapa, pero nunca se hizo mantenimiento. Otro que, que te llevara a, a sitios donde realmente no querías, no sé municipio o, o otra población con X nombre que, que fuera, estuviera allí en el mapa. Esto se ha venido mejorando, un poco porque eh, hay dos factores. Las empresas capturan mejor, mejor los datos, usan de nuevo mucha tecnología para actualizarlos y otras eh, están haciendo uso de información creada por los ciudadanos. Hay empresas de estos de, de servicios de mapas que usan OpenStreetMap, que es esta iniciativa ciudadana de capturar los datos y actualizarlos. Eso ha ayudado un poco a balancear eh, las decisiones y, y las, los problemas que, que puede ocasionar esto. Pero con todo y esto, eh, creo que hay situaciones en las que eh, por una razón u otra eh, terminamos en los sitios que, que no son. ¿no? Eh, vías que son de, de doble sentido en un momento y cambia y por alguna restricción son de un, un único sentido. Entonces el conductor siempre tiene que estar pendiente de esto. Eh, obras o cambios eh, de último momento que se den. Se da mucho cuando, cuando hay protesta en estos últimos meses. Eh, Latinoamérica y en particular Colombia, antes de la pandemia, tuvo casi que tres meses de protestas cada semana. Eh, uh -huh. Estos servicios eh, colapsaban totalmente. ¿Mm? Y cuando inicia la pandemia, cuando cambian todas las condiciones de movimiento de las personas, pues también eh, te está dando información eh, errada, ¿no? Se acabaron los, los, las congestiones de los autos, pero aún las rutas más cortas reportaban demoras en, en las vías que estaban totalmente solas. Eh, de allí es eh, una opción es evaluar constantemente el servicio que tú tienes, ver tratar de entender un poco los datos que, que ellos están usando. Se ha llegado al punto en que hay alianzas entre las ciudades y, y las empresas que entregan estos servicios y esto ayuda a mejorar un poco la relación que está allí. Eh, y además otro día, ¿qué pasa cuando estos algoritmos alteran un poco la planificación urbana ¿no? y por ahí desvían tráfico a zonas que no estaban, digamos, no, no esperaban tanto tráfico y empieza como a alterar a... a ¡A la vida! Esta vista ingenieril eh, tener procesos y métodos muy definidos ¿m? con las aplicaciones de inteligencia artificial que empiezan a delegar ciertas decisiones o ciertos análisis a la hora de, de planificar la ciudad. Entonces, parten desde conceptos ya establecidos o modelos predefinidos que en teoría han sido exitosos y se pueden combinar con múltiples eh, casos de información que vienen de satélites, donde intervienen algoritmos para identificar si es una ciudad, si es un parque, si es cierto tipo de construcción o otro. Y estos algoritmos de, de identificación de objetos pues se, se, se van usando como insumos en la planificación urbana. Tanto que se puede llegar a puntos en los que... Eh, una decisión de planificación urbana, de dónde poner una estación de un bus o dónde cambiar o cortar una intersección puede estar mediada por estos elementos. Eh, ahora muchos de los proveedores han empezado a capturar información en las calles. Esta vista del Street View, que eh, también se ve en estos automóviles pasando por la ciudad de aquí y allá, también sirven en algunos casos y en algunas ciudades, eh, los compran a estas compañías para identificar elementos. Y, y de nuevo, alimentar análisis de dónde hay más comercio, dónde cambian ciertas condiciones u otras. Casos puntuales del, del catastro, el catastro, la información catastral también puede llegar a alimentarse de estos elementos y empezar a dejar atrás un poco la intervención humana a la hora de estimar precios o estimar características de algunos predios u otros que, que alimentan al final la planificación urbana. Eh, ni qué decir de los desarrollos de nuevas ciudades donde... Hay un terreno blanco en plano que no tiene ninguna construcción y que simplemente con diseños paramétricos o con toda esta arquitectura basada en parámetros y algoritmos detrás, se pueden crear diseños o grillas de, de ciudad o los mismos edificios donde se define un patrón que se repite por muchos elementos y se define el diseño estructural de, de lo que sería un edificio. Sí, también afecta a, a otras digamos, eh, otras comunidades, otras personas como como son ¿no? eh, los repartidores o los, los conductores de Uber y Cabify y todo esto, ¿no? como que ellos son ahora manejados un poco por estas recomendaciones porque si no van por el camino que les indica, le, le quitan no sé, el bonus o tal, ¿no? es como pues este... controlan un poco. a pues este tema de los Riders es un tema que, que une o pone en el centro de la discusión esta relación entre un algoritmo y lo que sería una persona o un trabajador. ¿no? Eh, pensar que eh, cuando una persona trabaja o se establece como empleado, tiene un jefe que le dice qué debe hacer más o menos y en qué momento lo hace. Cuando toda esa tarea que es delegada a un algoritmo de 100 peticiones, hay un algoritmo o una serie de, de decisiones que se toma mediante un proceso automático que le dice al rider 1 que está en tal sitio, en teoría más cerca, uh -huh. que haga cierto envío, recoja cierto paquete y lo lleve a otro sitio, está reemplazando pues totalmente las tareas de, de un jefe. Es decir, que muchos y mucha gente lo piensa así, el algoritmo termina siendo el jefe de, del rider, ¿no? ¿Y qué pasa si ese También. algoritmo tiene alguna carga eh, o algún sesgo hacia cierto tipo de decisiones, ¿no? Que perjudique tu ingreso o que no te asigne en horarios que sean los más cómodos para ti. ¿Mm? Y aparece también del otro lado un poco estas agremiaciones que se, se, se definen como sindicatos y, y están luchando contra qué, contra la definición del algoritmo. Es, es un poco complicado este tema. En este punto, aunque no, no soy experto en este tema laboral, pero sí creo que cuando... El algoritmo tiene unos procesos de decisión, debe haber unos meca mecanismos de auditoría. ¿no? Debe haber alguna forma de medir qué es lo que está decidiendo el algoritmo y tratar de evaluar qué tan eh, justo o qué tan adecuado es para esta tarea que se está, se está asignando. ¿no? Si tú esperas ciertos criterios mínimos de calidad, una empresa que contrata 100 riders debe haber una cierta similitud en las tareas que se le asignan, en las cargas que se le asignan, en los pagos que reciben estas personas. Y esto es posible medirlo, ¿no? Si no es necesariamente eh, medible en términos del software o el algoritmo como está diseñado, sí sus salidas. Entonces es una buena idea pensar en cómo la, la, las salidas o los resultados de estos eh, algoritmos en particular los que están asociados con trabajo o decisiones sobre empleados o temas de salud o que impliquen la, la, la tarea, la asignación de tareas a personas eh, si deben tener una auditoría especial. Me acuerdo en, en, bueno, en Argentina un poco lo que pasaba en, en, los, en los buses, ¿no? las líneas de buses tenían como controles antes obviamente de, de tener tecnología de seguimiento y eh, claro, si ellos ellos podían retrasarse porque podría haber tráfico, pero sí, se adelantaban. Quería decir que no estaban cumpliendo su servicio, es decir, que se estaban pasando paradas eh, para llegar más rápido. Entonces los penalizaban por, por apurarse, ¿no? por la, el supuestamente. Caso, y eso lo hacían eh, probando las rutas con un bus y tal. Y tenían una estimada de cuánto podía llegar a tardar. Pero hoy en día con, con el cálculo de, de, de estimación digamos de, de los tiempos de la ruta Claro, es, es al segundo, digamos, cada distancia. Sí. Cada hacia... ah, ah, y, y esto pues, a mí me lleva a preguntarme un poco eh, cómo, cómo es que el trabajador per se puede defender sus derechos. Si, si el que está grabando todo es tu empleador o la empresa, ¿cómo tú como trabajador puedes demostrar lo contrario? ¿no? Casi que tu palabra desaparece. Eh, es lo que dice la aplicación, lo que dice el, el récord que está ahí y ya no hay posibilidad de, de, de controvertir, ¿la? asumiendo que esta es esta, esta realidad. Es bastante complicado. Claro, y que, que, que, que supuestamente es objetivo, pero como hablábamos antes, no es tan objetivo, ¿no? Porque sí. hay muchos fallos o sesgos en el medio. Como decía yo al principio, principio uh, el algoritmo, como tal, la base fundamental es, es algo conocido hace siglos, basado en geometría, en la geometría euclidiana. Y esta geometría ha existido por siempre. Ahora, cuando tenemos tecnología que puede procesar más rápido esta información, lo que hace es que la, la aplicación o, o el acceso masivo a ese, a ese algoritmo pues crezca y que las aplicaciones uh -huh. diverjan y terminen eh, extendiéndose a muchos de esos elementos. En algún momento comentamos que, que el gran impulso de, de estos métodos de rutas cortas se dio con internet, porque allí era un tema de costo de eh, transacción o el tiempo que se demora un paquete de información de llegar de un servidor al otro. Y dentro de una red similar a una red de autopistas, se podría pensar, eh, se buscaba optimizar el paso de un lado al otro. Entonces, eh, eso trasladaba a la ciudad llevó a que el algoritmo de ruta corta se convirtiera pues, en un referente para, para todas estas aplicaciones que ahora inicialmente era para autos. Ellos eran los que tenían que optimizar, pero ahora eh, son los mismos peatones, eh, los que van en movilidad eléctrica, en un patinete de estos eléctricos, también quieren minimizar el, el gasto de la batería. ¿no? O los que tienen que ver claro. con logística, que sus operaciones sean más baratas. Las aplicaciones son muy grandes. Eh, y la ciudad cambia en, en, en ese mismo sentido, ¿no? Cambia en eh, pensa, empezar a medir un poco más esto, cambian los tiempos de los semáforos. Es, esta es otra parte de la, de la pelea, ¿no? Cuando, cuando el algoritmo está sugiriendo esto y los patrones de, de, de los conductores o de las personas también cambian, ¿no? eh, esta, toda esta infraestructura de la ciudad también tiende a cambiar basado en estos mismos análisis. Muchas gracias, yo por toda esta descripción de, sí, de millones de cosas y de conocimiento. Eh, muy interesante, la verdad que, que bueno, vamos a, a seguir invitándote acá de, de a poquito a, al canal a ver si, si vamos charlando de diferentes temas. Vale, yo encantado de estar con ustedes las veces que, que podamos y tenga alguna opinión, alguna información que, que sea buena compartir. Y, y discutir porque aquí muchas de las cosas que que ustedes vienen hablando en el canal pues son cosas que a veces están escondidas nadie nadie las las uh, cuestiona a veces o, o si la cuestiona no hay como una forma muy fácil de entenderlas es bueno traerlas un poco a la, la realidad a la realidad o a, a la a un lenguaje más simple a un escenario un poco más distensionado en que tú puedas comentar ver que hay otras personas que se han interesado en esos problemas, eh, aquí estamos precisamente, o yo estoy personalmente, eh, feliz de estar con ustedes conversando y hablando de estos temas. Hemos llegado al final de nuestra primera entrevista, en ella exploramos cómo la inteligencia artificial es utilizada para la movilidad geográfica. ¿Qué te pareció, Manu? Bueno, ha estado muy interesante. Creo que estoy de invitar gente para que nos cuente un poco su experiencia en el mundo de la inteligencia artificial. Expande un poco los conocimientos que tenemos, ¿no? Aunque sabemos que es un poquito largo. Sí, es un poco largo, pero es entretenido. Por ejemplo, hablamos de GPS y eh, el uso de mapas eh, para el futuro, digamos, los coches autónomos, que vamos a estar eh, hablando en los próximos capítulos. O las recomendaciones de ruta, por ejemplo, que empiezan a, a, a cambiar las relaciones el trabajador, ¿no? a estos trabajadores de plataforma como los de Cabify, Uber uh, o Rappi o Globo, uh, que tienen una relación muy uh, diferente con, con la plataforma que es su jefe al final. Uh -huh. eh, y un poco vamos a, a recomendar esta vez eh, un libro que tiene que ver eso, ¿no? Se llama Uberland, ¿sí? Um, ¿Cómo los algoritmos reescriben las reglas de trabajo? ¿How algorithms Are rewriting the Rules of Work, en inglés, eh, por Alex Rosenblatt. Así que esta vez recomendamos este libro que habla un poco de ese tema, eh, aunque también lo expandiremos por ahí en algún capítulo en el futuro que nos han preguntado. Y Así que aprovechamos para pedirles que en los comentarios nos dejen también peticiones, eh, gente que le parezca interesante con el que podamos hablar, etc. Así que eh, nos vemos en... en ¡Hasta futuro. la próxima! <risa> ¡Adiós!